Vídeo rápido con dos noticias de un Barcelona que ya es líder de la liga. Así animaba Xavi Ansu Fati en la previa del partido frente al Mallorca, en el que el delantero partió de titular. Ansu está muy bien. Estas dos semanas ha entrenado muy bien. Estamos muy contentos con la actitud. Otro jugador se había venido abajo y él se ha revelado. Está al 100% y será importante. Como la temporada pasada, el FC Barcelona se llevó los tres puntos de Son Moix, no son en suspense, al igual que en enero de este año. Un Barça de bajas, 16 en el pasado curso, venció por el mínimo a un aguerrido Mallorca. Por segunda vez consecutiva, Ter Stegen fue vital en el tiro, de Jaume Costa sellando el triunfo culé. Volviendo a Ansu Fati, el español terminó el partido con una asistencia a Lewandowski. Si bien el mérito fue del polaco que con un recorte y un tiro preciso al segundo palo marcó, Ansu creó espacio para habilitar al goleador. Y es que pese a sus menos de 300 minutos, el 10 del Barça ha participado en 5 tantos, marcando o asistiendo cada 58 minutos. Para poner en contexto, Vinicius ha marcado o asistido en esta temporada cada 86 minutos. Pese a no ver, el Ansu Fati eléctrico prelesión el delantero blaugrana tiene una magnífica relación con el gol será clave para las aspiraciones azulgranas y de españa de cara al mundial que el delantero recupere su nivel en las próximas semanas por tanto Ansu Fati, que jugó y participó en el gol de Lewandowski, vamos a ver si sigue teniendo la confianza para jugar de inicio con xavi hernández vamos a hablar ahora de robert Lewandowski y vamos a hablar del tremendo registro que lleva el polaco en lo que llevamos de liga. La llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona en el pasado mercado de verano ha revolucionado el ataque culé. Apenas en el arranque de la temporada 2022-23 el polaco ya amenaza con dejar atrás los registros goleadores del equipo azulgrana del curso anterior colocándose apenas a un tanto de igualar a los 13 goles firmados para entonces por de Depay y Pierre-Emerick aguamellán El equipo de Xavi Hernández viene de imponerse ante el Mallorca con la máxima diferencia con una Diana de Levy, quien ya acumula una docena de goles a lo largo de la temporada, nueve de ellos en la Liga y tres más en la Champions. El delantero está muy cerca de igualar marcas de todo un curso apenas habiendo disputado un total de 719 minutos en nueve presentaciones. Para la temporada 2021-22, una de las más difíciles para Barcelona en los últimos años, el mayor número de goles anotados por un mismo jugador fue de 13, un récord compartido entre Memphis Depay, quien firmó 12 en el torneo de la regularidad, y uno más en la Europa League, torneo que los azulgranas debieron disputar tras no clasificarse para los octavos de final de la liga de campeones y Pierre-Emerick Awameyang 11 en la liga y 2 en la Europa League. Asimismo Lewandowski ha superado el resto de los máximos artilleros del Barça en la pasada campaña. Para entonces Ferran Torres y Luke de Jong serían autores de 7 dianas cada uno, mientras que Ansu Fati cerraría sus registros con media docena de goles. De esta manera queda claro que el polaco se ha adaptado muy bien al juego de Xavi y promete incrementar su marca goleadora. Por tanto, estas son las cifras espectaculares de Lewandowski en este inicio de temporada.